estamos en prefectura naval argentina de Berizo. luego de hacer el rol de salida vamos a pescar bogas a los malecones esta serie de palos y piedras ubicadas bastante cerca del embarcadero un lugar espectacular donde habitan muchas bogas de muy buenos portes con una sorpresa que van a ver al final del video, una boga que alcanzó los 7 kilos y medio un récord para la zona la verdad espectacular y bueno eh, como siempre decimos un lugar cercano de capital eh, fácil acceso eh, la pesca es económica y muy divertida sobre todo con equipos eh, muy livianos vamos a ver una pesca realizada en primer lugar por Facundo Álvarez y en segundo lugar del guía Nicolás Quinn. Ahí está, ahí está, apuntar el conjunto de la cabeza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 acá el jefe. Tres, tres al mismo tiempo Dale, late puto el avión, dale Ahí viene, ahí viene ¡Uy, pa! Mirá que hay una boga, che Espectacular Espectacular ¡Mati! ¡Mira qué boga, papá! ¡Vamos, Mati! ¡Gracias! ¡Gracias! <laughs> Saca, no, saca, Mati. Ah, saca, tío. no. <laughs>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 para que ni quiera armarse su caña de rotativo frontal eh, hay diferentes opciones y la de fibra tenés ahí también y acá también tenemos sí, una cañita de fibra ya armada con pasahilos desmontables como la de la vieja escuela sí. eh, para lograr un lanzamiento mayor que no se frene tanto el tiro en, en, en un, un ritmo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 ¡Eh! Hey. se va cansando, ya se va a Con, con lo que es malecone, Mati, que premio amigo que te dio el malecone ¿eh? Por el lado del costado, ve Mati No, mirá lo que es eso, es Impresionante, amigo ¿Eh? Por el lado del costado, ¿ves? no Impresionante, impresionante impresiona, impresiona. Ahí voy, para con la foto, ¿no?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 al baile, al compa del tamborí, al compa el sadino negro, ¿qué pasa, Jolie? ¿Pescado o no pescado? ¿Otro más? Dale, dale que sale, dale dale para arriba. pescado Porque... Gracias. Gracias. Sí. Vamos con otra? No pudimos llevar. Eh, no pudimos firmar el pique, que fue impresionante. Una cosa de loco. Lo que llegó en el pique. Ah. Mirá, wow.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 En vivo. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¡Vamos papá! mira uh! uh! uh! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Impresio... Impresionante. Mira, mira, mira, mira. No para, no para. de carrera. Mira, mira, mira. Vamos, vamos Sigue la fiesta Johnny, eh? Sí, papá. Ya pasamos las 10, sigue a caña doblada esto. Esto recién empieza. Ya hicimos un pescón, y un pescón terrible. Y esto continúa. Hicimos tripletes, dobletes, todas grandes. Ni una carpa chica. Vamos, vale destacar que es una carpa chica. Todas rondan arriba de los 6, 7 kilos. Todas, todas. Todas arriba de los 6, Todas. Arrancamos con un armadito. Opa. Opa. Arrancamos con un armadito, Johnny. Muy chiquito. Con una vieja del agua. Y después con toda la sorpresa esta. Impresionante. Que no te gane. Bueno, bueno. No, no, se quedan, ¿viste? Que tan no te quieren ganar los palos? Eso. Porque esta no te quieren ganar los palos, ¿no Johnny? No, no pasa. No, no. La caña del agua, eh. Están recontra oxigenada recontra sana. Cuidado a la puntita de caña, amigo. no me diga eh. Vamos. Dale acá, un paseo de la plaza. Ahí estamos. Otro carpón más, miren dimensiones, miren las dimensiones de lo que estamos pescando ¿eh? no es joda vamos Johnny seguimos vamos, papá. muchachos, tengo que cortar el video Ya levanté la otra yo picaron las dos juntas dos hermosos carpones y ahí está Lea con, ahí está Lea con la otra muy peleadora, el Talavera está full muchacho, ya del año pasado con la temporada de boga, fue una cosa de loco y, y no aflojó en ningún momento el Talavera, está a full, a full muchacho, ahí la agarró, ¡Gracias! perdí otra hermosura linda, ¿eh? muy bien querido Qué bien papá vamos a seguir a ah, full la carpita impresionante impresionante impresionante mirá mira, mira, mirá mira. Imparable, querido. Vamos, vamos. Vamos a sacarla. Sí, Sí, sí, sí. Yo que Venga Vamos Adentro Agárralo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 o al 11 36 80 70 60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 y 9 mil pesos para Socio Norma y Caliente. También va vale a declarar que el Socio, el año que viene, es algo que la mayoría del los concurso lo hace, así que vamos a seguir con esa tradición Y para el primer premio 200 mil pesos y trofeo. El segundo premio es 6 mil pesos y trofeo. <tose> Como siempre,